El primer relato de Leonid Andreyev fue sobre un estudiante pobre, una narración basada en sus propias experiencias. Sin embargo, hasta que Máximo Gorky lo descubrió por unos relatos aparecidos en El mensajero de Moscú y en otras publicaciones, no empezó realmente la carrera literaria de Andreyev. Hoy leemos el cuento... El angelito. Y ya damos comienzo a la espera de que te guste. El angelito. Un cuento de Leonid Andreyev. A veces Chaska Sentía el deseo de dejar de hacer todas esas cosas cuyo conjunto constituye lo que se llama vida. Sentía el deseo de no lavarse por la mañana con agua fría, en la que nadaban pedacitos de hielo, de no ir al colegio, donde todos se zaherían, de no tener dolor en la espalda y en todo el cuerpo cuando su madre para castigarle le obligaba a permanecer veladas enteras de rodillas. Pero como solo tenía trece años, y no conocía aún los medios que emplean los hombres para no vivir más que cuando han vivido ya bastante, seguía yendo al colegio, permaneciendo horas enteras de rodillas, y le parecía que aquella desgraciada vida no se acabaría jamás. Pasarían años y años, y él estaría siempre obligado a ir al colegio y a permanecer de rodillas en casa. Saska tenía un alma valerosa y rebelde. No podía mantenerse indiferente al mal y se vengaba de la vida. Para vengarse, les pegaba a sus compañeros, le faltaba el respeto a los profesores, rompía los libros, engañaba a sus perceptores y a su madre. Su padre era el único a quien nunca engañaba. Cuando en una reyerta con sus compañeros recibía algún arañazo... Se enchachaba él mismo la herida y prorrumpían en gritos inarticulados tan fuertes que todo el que le oía tenía que taparse los oídos. Después de gritar todo lo que quería, se callaba de pronto, sacaba la lengua y dibujaba en su cuaderno una caricatura en la que figuraba él gritando, con una boca muy abierta, en compañía del vencedor y del pasante del colegio. Tenía el cuaderno lleno de caricaturas de este género. La más repetida era la siguiente. Una mujer gorda y bajita le pegaba a un rapaz del tamaño de una cerilla. Debajo había una leyenda escrita con gruesas letras negras que decía —¡Pide perdón, granuja! —¡No, no lo pediré, aunque me mates! En vísperas de Navidad echaron a Sasca del colegio. Su madre le pegó, y él le mordió un dedo. Con motivo de su expulsión quedó completamente libre. Dejó de lavarse por la mañana. Durante todo el día corría por la calle con los demás muchachos. Se pegaban con ellos. La única sombra de su dicha era el hambre. Su madre no le daba ya de comer, y se mantenía de pan y patatas cocidas que le daba en secreto su padre. En fin, en estas condiciones, Sasca encontraba la vida aceptable. El viernes, día de nochebuena, estuvo jugando con sus amigos de la calle hasta que cada uno se fue a su casa y cerró la puerta tras el último día que se retiró. Había anochecido ya y densas tinieblas llegaban de los campos próximos. Una lucecita rojiza apareció en la casa vieja y negra, situada a casi a un extremo de la ciudad, donde vivían Saska y sus padres. El frío se había hecho más intenso. Al pasar por el círculo luminoso proyectado por un farol, vio flotar en el aire blancos copos de nieve. Había que volver a casa. —¡Vagabundo! —¡Canalla! Le gritó su madre amenazándole con el puño, pero no le pegó. Llevaba las mangas subidas y se veían sus gruesos brazos desnudos. Su rostro sin cejas estaba cubierto de sudor. Al pasar junto a ella notó Sasca un penetrante olor a vozca. La comadre se rascó la frente con la uña corta y sucia de su grueso pulgar y... En vista de que no tenía tiempo de reír a su hijo, se limitó a escupir con indignación y a gritarle «¡Ya verás, granuja! ¡Yo te enseñaré a andar por la calle sin hacer nada!» Saska hizo un ruido con la nariz que expresaba un profundo desprecio y pasó a la habitación inmediata donde se oía respirar trabajosamente a su padre, Iván Savich. El pobre hombre tenía siempre frío y trataba de calentarse, permaneciendo sentado sobre el pol, con las manos pegadas a los ladrillos. Sashka, la familia Svenikov te ha invitado al árbol de Navidad. La doncella ha venido a avisarte —murmuró. —¡Mentira! —dijo Sacha con desconfianza. —Palabra de honor. —Esa bruja no ha querido decírtelo, pero te tiene ya a punto de ropa. —No es verdad —insistió Saska, cuya extrañeza iba en aumento. Los Velokov, unos ricachones que pagaban sus estudios en el colegio, no querían nada con él desde que le echaron, y Saska no podía creer en aquella invitación, pero su padre le juró que era verdad. Saska empezó a reflexionar. Apártate un poco, dijo con tono grosero. Ocupas casi todo el polo. Y se sentó junto a su padre, añadiendo: No iré a casa de esos cerdos. Sería demasiado honor para ellos. Me llaman pillete los indecentes. Ah, Saska, Saska, reprochó el padre. Tienes un carácter. No podrás nunca arreglártelas en la vida. —¿Y tú? —¿Tú te las arreglas muy bien? —replicó groseramente Sashka. —Tiemblas ante una mujer, qué vergüenza. Más valía que no me predicases. El padre no contestó nada. Parecía que estaba helado. Por lo alto del tapique, que no llegaba al techo, entraba un débil resplandor que alumbraba su ancha frente y sus ojos profundos. En otro tiempo Iván Savich bebía mucho vodka y su mujer le tenía miedo y le odiaba. Pero cuando empezó a escupir sangre y no pudo ya beber, fue su mujer la que entregó su vida a la bebida y contrajo el vicio del vodka. Desde entonces la madre de Saska se vengaba cruelmente de lo que le había hecho sufrir aquel hombre de pecho angosto, que acostumbraba a usar palabras incomprensibles para ella, que perdía todos los empleos, que llevaba a menudo a casa tipos como él, melenudos y desdeñosos, Mientras que su marido a causa del vodka cada día estaba más débil, ella, por el contrario, cuanto más bebía, se ponía más gorda y adquiría más fuerza en los puños. Ya no se cuidaba de Iván Sávich. Decía, cuanto le venía en gana, llevaba a casa hombres y mujeres de la vecindad y cantaba en su compañía canciones frívolas. Su marido, entre tanto, estaba acosado en el pol, al otro lado del tabique, acurrucado. Silencioso, pensando en las injusticias y en los horrores de la vida humana, ella se quejaba a todo el mundo de su marido y de su hijo, que según decía eran sus peores enemigos, y tan granuja y tan canalla uno como otro. Un rato después la madre le decía a Saska, «Pues yo te digo que irás a casa de Svechikov». Acompañaba cada palabra de un puñetazo en la mesa, en la que chocaban unos contra otros los vasos. «Y yo te digo que no iré», replicó fríamente Sasca. Sintiendo un violento deseo de enseñarle a su madre los dientes, mueca que era muy dado y que le había valido en el colegio el remoquete de Lobito. «Te voy a dar una paliza, ¿sí? Prueba». Ella sabía que no le podía pegar, pues era bastante fuerte para defenderse y le mordería las manos. Aunque podía echarle de casa, no adelantaría nada con eso. El muchacho pasaría la noche fuera helándose, pero no iría a casa de Svechikov. Pensándolo así, apeló a la autoridad de su marido. «Vaya un padre», dijo. «No se atreve a decirle nada a su hijo». «Verdaderamente, Saska, no sé a qué viene eso», dijo Iván Savis desde Lepol. «¿Acaso te convenga ir? Son buenas personas». Saska se sonrió despectivamente. Su padre había sido ya hacía mucho tiempo antes de nacer el preceptor en casa de Svechikov y tenía en muy buen concepto a dicha familia» en la época en que la servía no bebía aún. Rompió con ella cuando se casó con la hija de su patrona. Después entregó la bebida y cayó tan bajo que encontraban con frecuencia a Borracho perdido en la calle y le conducían a un puesto de policía. A pesar de todo, los Svechikov seguían dándole dinero, su mujer aunque los odiaba. Como odiaba los libros y cuanto le recordaba el pasado de su marido, tenía en mucho las relaciones con aquella familia y se envanecía de ellas ante sus amistades. «Quizá puedas traer algo del árbol de Navidad para mí», añadió el padre. Aquello era una habilidad diplomática. Sasca lo comprendía muy bien y despreciaba al padre por su falta de carácter y por su poca sinceridad, pero sintió el deseo de llevarle algo, en efecto, a aquel hombre desgraciado y enfermo, que no tenía dinero ni para comprarse tabaco. «Bueno, iré. Dame la chaqueta», le dijo con tono grosero su madre. —Estoy seguro de que ni siquiera le has puesto los botones. No se permitía aún a los niños entrar en el salón donde se alzaba el árbol de Navidad. Esperaban, charlando en la habitación donde jugaban. Saska escuchaba su ingenua charla con un desprecio altivo y acariciaba en su bolsillo los cigarros que había robado en el despacho de Svetchikov y que estaban ya rotos. El hijo menor de Svennikov, Kolia, se acercó a él y le quedó mirándole con cara de asombro, abierta las piernas y el dedo en los labios inflados. A fuerza de insistentes reprimendas paternas, había abandonado hacía seis meses la mala costumbre de meterse el dedo en la boca. Pero no podía renunciar a ella en absoluto. Tenía el pelo rubio cortado sobre la frente y el arco por detrás, y los ojos azules y atónitos, pertenecía a la categoría de los niños a quienes Saska detestaba y perseguía más ayudamente. Miss me ha dicho que eres un muchacho ingrato —dijo, deformando las palabras con su media lengua infantil—, y yo soy un buen muchacho. —Naturalmente —replicó Saska Contempla de, con mirada irónica, los cortos pantalones de terciopelo y el ancho cuello vuelto del niño. —¿Quieres este fusil? —Tómalo —dijo Colia. Y tendió a Sasca un fusil de madera del que pendía un tapón de corcho. El lobito tomó el fusil, colocó el corcho en la boca del cañón y apuntando a las narices de Colia, que no sospechaba nada, disparó. El tapón después de chocar, con las narices del pequeñito, se quedó colgando del fusil. Los ojos azules de colia se agrandaron aún más y se humedecieron de lágrimas. Retirando el dedo de sus labios y llevándoselo a la nariz enrojecida, gritó con voz quejumbrosa, «¡Malo! ¡Malo!». En aquel momento entró una linda joven, cuyos cabellos rubios tapaban parte de sus orejas. Era la hermana de la señora Svenikov, la antigua discípula del padre de Saska. «Mírele», le dijo. A un señor calvo que la seguía enseñándole a Saska. «Saska saluda. No hay que ser maleducado». Pero Saska no saludó ni al señor ni al joven. Ella ni sospechaba que Saska sabía muchas cosas. Saska estaba enterado de que su desgraciado padre había amado a aquella mujer que había contraído matrimonio con otro y aunque lo había hecho después de casarse su padre, Saska lo juzgaba una traición y no podía perdonar a Sofía Dimitrevna, como se llamaba. «Hay mala sangre en esas venas», suspiró la joven. «¿Acaso usted, Platón Mikhailovich, —Puedo hacer algo por él. —Mi marido dice que sería mejor colocarle en una escuela profesional que en un colegio. —Sasca, ¿quieres entrar en una escuela profesional? —No —respondió lacónicamente Sasca, cuyo amor propio había sido herido por las dos palabras, mi marido. —Entonces, ¿qué quieres? —No te queda más que guardar vacas. —dijo irónicamente el señor calvo. —¿Yo? —dijo indignado Sasca. —¿Qué quieres, pues? Sasca no sabía lo que quería. —Me es igual —contestó tras una corta reflexión—. Hasta estoy dispuesto a guardar vacas. El señor calvo examinaba con ojos asombrados al extraño muchacho. Cuando alzó la vista de sus bodas remendadas y le miró a la cara, Saska le enseñó la lengua. Pero la ocultó. Fue una cosa tan rápida que Sofía Dimitrevna no advirtió nada, mientras que el señor Calvo montó en cólera de repente sin ninguna razón visible. -Entraré en la escuela profesional -dijo Saska con tono dócil y modesto. La linda señora se alegró grandemente. —Mucho me temo que no haya ya plaza disponible en la escuela —observó secamente el señor calvo, evitando mirar a Sasca. —¿Veremos? Los niños no podían estarse quietos y alborotaban, esperando con impaciencia ver por fin el árbol de Navidad. La experiencia del fusil efectuada por Sasca, cuyo tamaño y cuya fama fue de mal educado, le inspiraba un gran respeto. Había encontrado entre los rapaces numerosas imitaciones y muchas naricitas a causa de los taponazos. Habían enrojecido ya. Las niñas se destornillaban de risa cuando sus caballeros, sobreponiéndose al miedo y al dolor, aunque no pudiendo evitar ridículos guiños, Recibían los taponazos. No tardó la puerta en abrirse y alguien dijo. —Vamos, niños, pero despacio. Conteniendo el aliento y muy abiertos de antemano los ojos, los niños entraban juiciosos de dos en dos en el salón resplandeciente y daban con lentitud la vuelta en torno al árbol de Navidad. El árbol de Navidad, lleno de luces que lanzaba un resplandor intenso sobre sus rostros. Después de unos instantes de un silencio encantado, el salón se llenó de gritos alegres. Una de las niñas, no pudiendo dominar su entusiasmo, empezó a saltar. Su trencita adornada con una cinta azul le azotaba los hombros. Saska estaba triste y sombrío. Algo lamentable, acometían su tierno corazón herido. El árbol de Navidad le cegaba con sus innumerables luces, mas le era extraño, hostil, lo mismo que todos aquellos elegantes y lindos niños que se agrupaban alrededor. Le dieron ganas de empujarlo para que cayese sobre las cabecitas rubias. Le parecía que una mano férrea apretaba su corazón y lo dejaba sin gota de sangre. Sentado luego en un rincón, detrás del piano, rompía sin darse cuenta los cigarrillos que aún quedaban enteros en su bolsillo, y pensaba que, aunque tenía un padre, una madre, una casa, parecía estar solo en el mundo, cuyas alegrías le eran todas desconocidas. No tenía más que su cortaplumas, que amaba tanto, y que estaba provisto de una lima muy fina, pero se había estropeado mucho con el tiempo, y si se le rompía, no tendría ya nada. Súbitamente, en los pequeños ojos de Shaska, se pintó el asombro y el ánimo, su rostro, la expresión insolente y un poco retadora que lo caracterizaba, en el árbol de Navidad y precisamente en el lado visible desde su rincón, que era al menos iluminado, había visto que le faltaba en su vida y sin lo cual el mundo le parecía tan desierto como si las personas que le rodeaban no fueran seres vivientes. Era un angelito de cera suspendido y como olvidado entre las espesas ramas. Parecía cernirse en el aire se diría que sus alitas transparentes de cigarra se estremecían ligeramente bajo la luz que se proyectaba sobre él y se le creería vivo a punto de alejarse. Sus manecitas sonrosadas de dedos modelados con suma elegancia se elevaban al cielo lo mismo que su cabecita de cabellos rubios como los de colia pero había algo en el rostro del ángel que no existía en el de Colia ni en el de los otros niños. No lo iluminaba la alegría ni lo contraía el dolor. Se veía en él el sello de otro sentimiento que no era posible determinar con palabras. Sasca no comprendía qué fuerza misteriosa le arrastraba hacia aquel angelito, pero se le antojaba que le conocía y que le había amado siempre, mucho más que su cortaplumas, que a su padre, que al resto de los seres humanos. Sorprendido, lleno de inexplicable angustia, arrebatado, se llevó al pecho las manos cruzadas y murmuró, —¡Angelito! ¡Angelito querido! Cuanto más le miraba, Advertía una expresión más grave en el rostro del ángel, que parecía a infinita distancia de cuanto pasaba alrededor y no se asemejaba a nada a los demás juguetes. Los demás juguetes estaban como orgullosos de hallarse tan lindos y adornados en aquel brillante árbol, mientras que el angelito estaba triste y temeroso de la luz demasiado viva. Se ocultaba entre el ramaje para que no se lo viera nadie. Se le antojaba a Sasca una crueldad inaudita, tocar sus delicadas alas. «Angelito, querido», murmuraba. Tenía la cabeza ardiendo, con las manos a la espalda, dispuesto a defender al angelito hasta la muerte y empezó a ir y venir lentamente por delante de él, andando de puntillas. No le miraba para no llamar la atención, pero sentía que estaba allí aún, que aún no había volado al cielo. Apareció en la puerta del salón la dueña de la casa, una señora alta e imponente, con una hermosa cabellera rubia. Los niños la rodearon expresando ruidosamente su alegría. La niñita que había saltado se colgó de su brazo como si estuviera muy cansada. Sasca se acercó también a la respetable señora. Estaba tan turbado que apenas podía hablar. —¡Tía! —dijo procurando sin conseguirlo que su acento fuese acariciador. ¡Tiita! —ella no le oyó. Y Saska le tiró bruscamente de la manga para llamar la atención. «¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué me tiras de la manga?» Se extrañó la señora. «Eso está muy feo». Tita, dame aquello, aquello que hay colgado en el árbol de Navidad, aquel angelito». «No», respondió con tono indiferente la dueña de la casa. «Hasta el día de Año Nuevo no se repartirán los regalos que hay en el árbol de Navidad». —Además ya eres mayorcito y podría llamarme por mi nombre, María Dimitrevna. Saska, al ver abrirse el abismo bajo sus pies, se agarró al último recurso. —Me arrepiento de mi conducta. Ahora voy a ser, bueno, balbuceo. Pero esta promesa que les causaba siempre a los profesores gran impresión, no le causó ninguna a la respetable dama. —Harás bien, amiguito —dijo fríamente. Entonces Sashka, con acento rudo, insistió. —Dame el angelito. —¿No te digo que es imposible? —Deberías comprenderlo. Pero Sashka no lo comprendía y, cuando la señora se dirigió a la puerta para salir, se fue tras ella, mirando con ojos estúpidos su traje de seda. En aquel momento se acordó de que un colegial de su clase, al ver que le habían puesto mala nota, se arrodilló ante el profesor, cruzó las manos como para rezar y empezó a llorar. El profesor se enfadó, pero acabó por ponerle mejor nota, como quería Saska, aunque había hecho con tal motivo una caricatura. Pensó que quizá no fuera aquel un mal procedimiento. Le tiró de la falda a la dama. Y, cuando se volvió hacia él, se arrodilló aparatosamente y cruzó las manos como para rezar. Pero las lágrimas no acudían a sus ojos. «¿Tú estás loco?» exclamó la señora y miró alrededor. «Por fortuna no había nadie en el gabinete. ¿Qué te pasa?» Sin levantarse, con las manos cruzadas... Saska le dirigió una mirada de odio y dijo, rudamente, «¡Dame el angelito!». La señora advirtió en los ojos de Saska una expresión nada apacible y se apresuró a responderle, «Bueno, bueno, voy a dártelo. Dios mío, qué tonto eres. Voy a dártelo, pero... ¿Y por qué no quieres esperar año nuevo? Levántate y no te arrodilles ante nadie. Es humillante para un hombre». Solo debe uno arrodillarse ante Dios. -¡Tonterías! -se dijo Sasha, levantándose y siguiendo a la señora. Cuando ésta descolgó del árbol el angelito, Saska parecía devorarlo con los ojos y, temeroso de que lo rompiese, no pudo evitar un gesto de aulor. -Es bonito! Dijo la señora que seguramente sentía darle a Sasca que el juguete elegante y costoso. «¿Quién lo habrá colgado aquí?» Dime. «¿Por qué tienes tanto empeño en que te lo dé? eres ya un hombrecito y no sé para qué lo quieres. Yo te daría cualquiera otra cosa. Hay libros con estampas». Aquel angelito se lo había yo prometido a Colia. «Me lo ha pedido tanto». —Era mentira. Sasca se llenó de angustia, apretó los dientes y hasta le pareció a la señora que le rechinaban. Temiendo una escena violenta, la señora se apresuró a darle el angelito. —Tómalo —dijo con enojo—. —Dios mío, qué cabezudo eres. Sasca cogió el juguete con sus dos manos, que parecían en aquel instante dos resortes de acero, pero lo cogió tan suavemente que el angelito podría creer que volaba. Lanzó un largo suspiro de felicidad y dos lagrimitas aparecieron en sus ojos. Acercándose al angelito al pecho y sin apartar de la respetable señora su mirada radiante, sonreía con una sonrisa tan dulce y tierna, fuera de sí de gozo. Se diría que en el momento en que las alas delicadas tocasen el enjuto pecho del niño, iba a suceder algo extraordinario. No ocurrió nunca, en esta tierra triste, pecadora y llena de miserias. Y cuando las alitas tocaron su pecho, Saska suspiró dulcemente. La dicha iluminó su rostro con un fulgor que parecía eclipsar el de las luces rutilantes del árbol de Navidad. Su alegría era tanta que se sonrieron al mirarle la respetable señora y el caballero calvo de rostro severo que se hallaba en aquel instante en el salón. Los niños que rodeaban el árbol con gran alcalaza se callaron todos de pronto como si sintieran el soplo de la felicidad humana y todos advirtieron que existía una extraña semejanza entre aquel colegial tosco, con la chaqueta demasiado corta, y el angelito, moderado por un artista desconocido. Pero no tardó en operarse un brusco cambio. Semejante en su actitud a una pantera dispuesta a saltar, Saska miró en torno, como buscando el atrevido que quisiera quitarle el ángel. «Me voy a casa», dijo con voz sorda. «Me voy con mi padre». Y se dirigió a la puerta. La madre dormía tras un día de trabajo rudo y de abundantes libaciones de vodka, con un sueño profundo. En la habitación de detrás del tabique brillaba sobre la mesa una lamparita de cocina. Su débil luz amarillenta atravesaba con trabajo el cristal casi opaco de la pantalla, iluminando extrañamente la cara de Sasca y la de su padre. —Es bonito, ¿verdad? —preguntó Saska por lo bajo. Le enseñaba a su padre el angelito, sin ponerlo a su alcance para que no lo tocase. —Sí, hay algo en él, singular —murmuró el padre mirando pensativo el juguete. En su faz se pintaba la misma atención concentrada y la misma alegría que en la de Saska. —Míralo —continuó—. -Parece que se dispone a volar. -Sí, ya lo veo -respondió Saska con aire triunfal. -No tengo menos vista que tú. Mira las alitas. Pero no lo toques. Tienes la mala costumbre de tocarlo todo. Podías romperlo. Cruzadas las manos a la espalda, el padre se puso a examinar con ojos sombríos el angelito. Sobre la pared se destacaban las sombras deformes e inmóviles de dos cabezas inclinadas, una grande, de revueltos cabellos, la otra pequeña y redonda. En la grande tenía lugar un trabajo extraño que era un sufrimiento a la vez que un placer. Bajo las miradas atentas, el angelito se hacía más grande y más luminoso. Parecía que sus alas se estremecían suavemente y, cuanto había en torno, la pared de madera ennegrecida, la mesa sucia. Saska se confundía en una mesa gris y monótona sin sombras ni luces. Se imaginaba aquel hombre encenegado oír una voz cariñosa, que venía del mundo encantado donde vivía él, en otro tiempo y de donde había sido expulsado. En tal mundo no se conocían aquella suciedad, aquellos juramentos, aquella lucha terrible por la existencia. No se conocían los dolores de un hombre maltratado, humillado. Allí todo sí. era puro, alegre, radiante y allí, en aquel mundo encantado, vivía la mujer a quien él había amado más en su vida y a quien había perdido conservando, a pesar de todo, aquella vida inútil. El olor a cera que exhalaba el angelito se confundía con un perfume imperceptible, y el hombre encenegado pensaba que los dedos de aquella mujer, aquellos dedos que él besaría uno por uno hasta que la muerte paralizara sus labios, habrían tocado el juguete. Por eso el angelito le gustaba tanto y tenía para él un atractivo especial, inefable. Había bajado del cielo, donde estaba el alma de la mujer idolatrada, llevando un rayo de sol a aquel cuarto húmedo, sucio y oriente, y también a aquel corazón a quien se había privado del amor, de la dicha, de la vida». Junto a los ojos del hombre gastado brillaban los de un ser que empezaba a vivir. Él también había olvidado su vida presente y la que él esperaba. Había olvidado su padre triste y sin ventura, a su madre brutal y malévola había olvidado las injurias, la crueldad de los hombres, las humillaciones y los sufrimientos. Sus sueños no tenían formas concretas, eran confusos, vagos. Pero por eso mismo turbaban más profusamente su alma. Se diría que el angelito concentraba en sí toda la belleza de la vida, toda la melancolía y todas las esperanzas del alma humana. Y por eso exhalaba una luz tan suave y divina y se estremecían sus alitas transparentes de cigarra. El padre y el hijo no se veían uno a otro. Agitaban sus corazones emociones distintas, pero había algo que unía sus almas y anulaba el abismo que separa a los hombres y hace de ellos unos seres tan aislados, tan débiles y tan miserables. El padre apoyó inconscientemente la mano en el cuello del hijo cuya cabeza, inconscientemente también, se apoyó en el pecho enfermo del padre. «¿Te lo ha dado ella?» murmuró el padre sin apartar los ojos del angelito. En otra ocasión Saoska hubiera respondido rudamente que no, pero entonces sus labios mintieron sin violencia alguna naturalmente ella ambos se callaron se oyó un ruido sordo en la habitación inmediata la campana del reloj contaba con sones como martillazos las horas una dos tres Sasca sueñas algunas veces preguntó pensativo el padre no confesó Sasca ah sí no me acordaba. Una vez soñé que me caía de un tejado. Había subido a coger palomas. Yo sueño mucho. Los sueños a veces son maravillosos. Se ve todo lo que ha sucedido en otro tiempo. Se ama y se sufre como en la vida real. Hubo un nuevo silencio y Saska sintió que la mano apoyada en su cuello empezaba a temblar. El temblor fue en aumento y unos sollozos contenidos turbaron de pronto la calma de la noche. Saska frunció severamente las cejas y, procurando no mover el cuello donde seguía apoyada la pesada mano, enjugó las lágrimas que brotaban de sus ojos. Le emocionaba ver llorar a aquel viejo. Saska, Saska, sollozaba el padre. ¿Por qué tanta desgracia? Vamos, murmuró severamente Saska. ¿Eres acaso un niño? Se acabó, se acabó. Se excusó con sonrisa confusa el padre. Más vale olvidarlo todo. La cama crujió en la habitación inmediata bajo el peso del cuerpo de su mujer que se despertó, suspiró y balbució, algo ininteligible. Había que acostarse, pero antes de hacerlo había también que encontrar un sitio para el angelito. Tras algunas vacilaciones lo colgaron con un hilo en la misma pared del horno, de manera que, aún acostados, pudieran verlo ambos. Hecha en un momento su pobre cama... Con un montón de viejos trajes, el padre se desnudó muy deprisa, se acostó boca arriba y se puso a mirar al angelito. —¿Por qué no te acuestas tú? —preguntó a Sashka. Envolviéndose friolidamente en la colcha rota y abrigándose las piernas con el cabán. —No merece la pena. No tardaría en tener que levantarme. Sashka quiso añadir que... Además no tenía sueño, pero no pudo llegar a decirlo porque se durmió en el mismo instante, como si se hundiera en un río de agua profunda y rápida. No tardó el padre en dormirse también. El suave reposo y la calma se pintaron en la faz gastada del hombre cuya vida tocaba ya a su fin, y en el rostro animoso del muchacho que apenas empezaba a vivir. El angelito, colgado cerca del horno caliente, comenzó a derretirse. La lámpara que Sacha no había querido apagar impregnaba la atmósfera de olor a petróleo y su luz alumbraba a través de la pantalla sucia el triste cuadro de destrucción del angelito, que parecía dolorido. Gotas espesas resbalaban por sus piernecitas sonrosadas y caían sobre el horno. Al olor a petróleo no tardó en unirse el olor denso a cera derretida. Al poco rato se agitó de pronto el angelito como para volar y, con un ruido suave, cayó sobre el horno. Un mosquito curioso se acercó quemándose las patas a la pequeña masa informe de cera derretida, la olfateó por todos lados y se alejó. A través de los visillos penetraba en la habitación la luz amarillenta del amanecer. Se oían ya los primeros ruidos del día naciente. Fin